La Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República es un órgano, un mecanismo para el adelanto de las mujeres. Recordemos que eh, hay plataformas o convenciones internacionales que comienzan a trabajar con todo lo relacionado a la creación de estos mecanismos justamente para impactar y aminorar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Eh, la Unidad de, para, Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República es un órgano técnico que depende de la mesa directiva que es creado dentro de esta plataforma y compromiso internacional y nacional para institucionalizar la perspectiva de género y también para eh, eh, formar una cultura institucional al interior de este Congreso que pueda permear en la igualdad, no discriminación y eh, desarraigar o combatir la violencia de género al interior de, del Senado de la República. Sin embargo, al ser un órgano técnico que depende directamente de mesa directiva, tiene, está colocada estratégicamente en una estructura que le permite organizarse y vincularse con las demás áreas, eh, tanto de servicios administrativos como legislativos, para no solamente transversalizar la perspectiva de género en el ámbito institucional, con las y los trabajadores del Senado, las y los legisladores, sino también se convierte en un órgano que permite realizar opiniones técnicas sobre dictámenes eh, legislativos, sobre iniciativas o cualquier otra consulta que tenga que ver con la materia que maneja. Entonces, pues, es una, es una unidad muy estratégica para el avance para transversalizar y también para institucionalizar la perspectiva de género en, el, en la Cámara de Senadores, que forma parte del Congreso de la Unión, y como ustedes saben, son dos cámaras las que integran el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Es muy eh, interesante esta parte, porque a pesar de que es una unidad, eh, es un mecanismo, que se implementó en la Cámara de Senadores para interiorizar, institucionalizar la perspectiva de género en eh, literalmente en la operación eh, tanto administrativa como legislativa de, del Senado, la unidad está conformada por un equipo de especialistas en diversos temas que nos han permitido eh, trabajar desde material que sirve como diagnóstico para las y los legisladores de consulta eh, también eh, permeamos en el tema de la capacitación con todos los temas relacionados justamente con la perspectiva de género, la no discriminación, derechos humanos de las mujeres, pero también fungimos justamente con estas opiniones o estas, esta revisión de iniciativas que nos solicitan cuando justamente transversaliza el tema de los derechos humanos de las mujeres. Aquí hay un tema bastante interesante que tiene que ver justamente con los sistemas por ejemplo, de parlamento abierto. La unidad colabora, cuando así se requiere por parte de las unidades o de, de las comisiones, perdón, legislativas, en desarrollar o generar estas mesas de trabajo o esta, esta, esta intervención para eh, generar foros, por ejemplo, de escucha y que puedan permear y tomar opiniones ¿no? en, en, en torno a estos proyectos de ley. Pero también tiene que ver, justamente, insisto en ello, con eh, la colocación estratégica y el impulso que pueda tener la unidad al interior de los congresos, que es muy importante, porque eso permite permear y posicionar justamente el tema. Entonces, si se dan cuenta, son varios factores los que se involucran, que es el tema de la capacitación, el sensibilizar, por ejemplo, a las y los asesores de las y los senadores también tiene que ver justamente con este material diagnósticos que se les acerca que se pone a su disposición para que puedan ser consultados y también estos foros o en su caso pues si requieren alguna opinión técnica respecto a algún proyecto de ley iniciativa eh, pues también se brinda. Entonces, es, es un proyecto integral que no solamente eh, trabaja con la dinámica y operación del mismo, de la misma Cámara de Senadores, sino también tiene esta operación eh, de, de apoyo legislativa. Eh, quiero comentarles y compartirles que la unidad de género del Senado de la República, eh, como eje de trabajo y colaboración directa en sus objetivos, se coordina eh, con la Comisión para la Igualdad de Género que preside la senadora Marta Lucía Mitcher, y entonces vamos a la par de los trabajos que se hacen en materia de eh, institucionalización de la perspectiva de género hacia el interior del Senado, con el tema legislativo de apoyo también, eh, pues ahora sí que es una comisión espejo, por decirlo así, en donde nos regimos también con el trabajo dinámica que nos marca también la, la propia Comisión para la Igualdad de Género. Cada comisión dentro del Senado de la República están divididas, eh, está, tenemos un poco más de 50 comisiones eh, legislativas o especializadas que atienden tra eh, una agenda determinada, por ejemplo, Está la Comisión sobre Derechos de la Infancia, de la Niñez, está la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Salud, Justicia, Género, eh, Puntos Constitucionales. Es decir, cada comisión tiene un ámbito de competencia para emitir opiniones, dictámenes o impulsar este tipo de iniciativas. Hay comisiones con las que colaboramos por los temas que trabajan mucho más. Por ejemplo, obviamente la, la Comisión para la Igualdad de Género, la Comisión para niños y niñas, la de derechos humanos, la de justicia, ¿no? Y exactamente nosotros eh, lo que hacemos es un trabajo a solicitud o a eh, petición de estas comisiones cuando nos piden alguna opinión técnica. Sin embargo, cuando estamos dando seguimiento eh, al trabajo legislativo si surge algún proyecto de ley o iniciativa en la que nosotros consideramos es importante hacer llegar eh, comentarios, observaciones o algún material eh, respecto al proyecto de, de ley o de iniciativa, la, la unidad lo hace, es decir, son las dos vías. Lo podemos hacer de manera proactiva en razón del de trabajo que se realiza, pero también lo podemos hacer a solicitud de eh, la comprensión ¿no? del, del tema que se trate. Afortunadamente, hemos tenido muy, buen, muy buena recepción y apoyo y colaboración de las autoridades. Eh, si recordamos la Plataforma de Acción de Beijing, que es de donde nace justamente las dos esferas para eh, atender y eh, desahogar temas específicos enmarcados en el tema de los derechos humanos de las mujeres, eh, se mandata la creación de estos tipos, este tipo de mecanismos, mecanismos para el adelanto de las mujeres, para justamente lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Eh, en México existe un instituto nacional que depende del poder ejecutivo, que rige toda la política nacional, pero nosotros como poder legislativo también tenemos un reflejo de todas las acciones que nos enmarcan pues, los compromisos del Estado mexicano. A lo que voy es a que dentro de esta de este mandato para crear las unidades de género en México, se establece como un criterio principal que estén colocadas jerárquicamente a un nivel que les permita permear, colaborar e impulsar acciones. No solamente acciones operativas o de supervisión, sino que realmente se conviertan en unidades o en mecanismos que funcionen y que transversalicen e institucionalicen realmente eh, la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, afortunadamente, como les comentaba al inicio, la unidad de género del Senado de la República depende directamente de la presidencia de mesa directiva. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos a un nivel jerárquico que nos permite colaborar, coordinarnos con las dos secretarías generales, tanto la de servicios parlamentarios como la de servicios administrativos, pero también nos permite colaborar y operar con todos los programas que tenemos. Por ejemplo, eh, tenemos como mandato el, el generar mecanismos para atender el acoso hostigamiento laboral. Y aquí en el Senado de la República, y sexual perdón, y aquí en el Senado de la República fuimos más allá. ¿Qué hicimos? Generar un mecanismo para la atención, prevención y sanción de la violencia de género. Es un protocolo que existe y que, por ejemplo, toda y, y todo el personal que formamos parte y que estamos trabajando, prestando algún servicio de alguna manera en el Senado de la República estamos eh, obligadas y obligados a observar este protocolo. Entonces, este es un ejemplo porque por, en el tema del protocolo nos, nos coordinamos bastante bien con la Dirección General de Recursos Humanos, con el Sindicato de Trabajadores del Senado, con eh, la, UNI, la Dirección General eh, de Protección Civil, la Dirección General de Recursos Materiales, la eh, contraloría interna, por ejemplo, para el tema de las sanciones administrativas cuando se infringe alguna conducta en este sentido sobre materia de violencia de género, acoso, hostigamiento sexual y también con la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Es decir, somos una comunidad que está bastante bien organizada al interior, de tal manera que si se presenta algún requerimiento en cuanto a algún proyecto, en cuanto a algún eh, requerimiento cumplimiento que tengamos por mandato de ley, bueno, pues, Justamente la estructura y el posicionamiento de la, de la unidad permite que podamos tener este impulso y esta colaboración y tiene que ver también mucho con la agenda. Eh, ustedes saben que en México tenemos leyes muy avanzadas en materia de eh, derechos humanos de las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por ejemplo, que justamente... Sirven de paraguas, por decirlo así, para que eh, todas y todos quienes colaboramos aquí sepamos que hay un marco normativo, hay un marco jurídico y justamente el tema de la sensibilización y capacitación pues ha sido bien recibido. Entonces, es como todo un engranaje que permite que la unidad reciba apoyo, tengamos incluso un presupuesto etiquetado para lograr esta igualdad eh, entre mujeres y hombres. Es un, eh, en México tenemos eh, desde eh, hace varios años, más de siete, ocho años, tenemos un presupuesto etiquetado específicamente para los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Es decir, tenemos un marco y una, una base para eh, plantear y alcanzar nuestros objetivos. Y también eh, otro elemento que ha funcionado muchísimo y que para mí es una gran es un gran eje rector y que ha permitido cumplir los objetivos o el éxito de, de, de cierta manera, si lo podemos llamar así, de la unidad eh, técnica de, de, del Senado, es que, por ejemplo, tenemos en México una norma mexicana que certifica a las instituciones o a los centros laborales en igualdad laboral y no, y no discriminación. Entonces, eh, esta, esta norma, el Senado de la República, está certificada, es una institución certificada, desde el 2018 eh, certificamos y recertificamos cada dos años, justamente nos permite tener un eje rector para ver cómo estamos institucionalizando y transversalizando la perspectiva de género. Entonces, esto nos obliga a que las áreas operativas, administrativas y legislativas tengan también una, digamos, obligatoriedad para que den cumplimiento a este plan de trabajo y podamos articularnos. Y bueno, a final de cuentas, el beneficio es para todas y todos los que trabajamos porque pues, es una institución certificada y eh, pues de cierta manera es un distintivo que, que, que tenemos y, y sostenemos ¿no? desde hace más de tres años. Hay muchos eh, beneficios realmente. En primer es un compromiso internacional. ¿No? El, el hecho de que ustedes cuenten con una unidad o un mecanismo para institucionalizar la perspectiva de género al interior del Congreso. es A final de cuentas, las instituciones, yo siempre he dicho, las instituciones las formamos las, las personas. Las instituciones no son edificios, no son muebles, no son escritorios ni computadoras. Somos personas que estamos detrás haciendo que funcione y echando a andar ese maravilloso mecanismo de atención o de, eh, o de acuerdo a los objetivos institucionales que se tengan. Entonces, yo puedo dividir en dos grandes beneficios la creación de estas unidades. En primera, es que eh, colocas el tema, ¿no? Eh, de verdad, el, el colocar el tema y el asumir la responsabilidad de colocar en la agenda de las y los legisladores es, es, ha resultado muy beneficioso porque les generas justamente la expectativa y el compromiso de que hay, eh, que, hay que cumplir, cumplirle a las mujeres, a la mitad de la población mundial. Entonces, eh, el colocar la punta estratégica, el sensibilizar y capacitar a las personas, hace muchas veces que se enganchen con el tema y que dejen de ver los temas de... El género o de derechos humanos de las mujeres como asunto de mujeres, ¿no? Eso ha sido muy, muy, muy importante el colocar estos conceptos, eh, el transversalizar, más bien el transformar la cultura institucional de quienes formamos el Congreso automáticamente transforma la institución por consecuencia. Y el otro tema es justamente el que al, al capacitar, al sensibilizar, al formar a esas personas que les integran la Cámara o el Congreso, pues también justamente generas otro impacto en las iniciativas, en los proyectos de ley y comienzan a asumir otro tipo de compromisos, apertura incluso, eh, para escuchar, para saber y para identificar las necesidades de las mujeres. Eh, quiero com comentarles que el, eh, la importancia justamente de, de estos mecanismos radica, por ejemplo, en que tengan libertad también de acción. ¿no? De que, de cierta manera, cuando haya que participar, coordinar, organizar o dirigir alguna tarea específica para eh, poder permear el tema de la eh, de la perspectiva de género en sus trabajos, pues ellos lo van a ver eh, posicionado en su, en su propio progreso o en su propia productividad. no? Son compromisos que como legisladoras y legisladores tienen, pero hacia la población. ¿no? y tiene que ver también, por ejemplo, con que en México tenemos nuestra primera legislatura paritaria. Ha sido una transformación impresionante, porque en el 2019, hace justamente el 6 de junio, cumplimos dos años con esta reforma, que en nuestra Carta Magna o nuestra Constitución Federal se establece la paridad en todo. Es decir, no solo, antes teníamos paridad en el aspecto legislativo, solamente podía las mujeres podían llegar al 50-50 con hombres, pero solamente en los cargos de representación eh, social o representación popular ¿no? Eh, que integran las legislaturas. Pero esta gran reforma del 6 de junio del 2019 también impacta en toda la organización del Estado mexicano en los tres poderes de la Unión. Es decir, se obliga constitucionalmente a que tanto el poder, los poderes de la Unión, los ¿no? poderes federales, el legislativo, el ejecutivo y el eh, judicial tengan que implementar progresivamente y alcanzar el objetivo de la paridad. Y no solamente estos tres poderes de la unión, sino los tres niveles. Es decir, vayámonos de lo máximo a lo mínimo, que es el poder federal, el estatal y el municipal o las alcaldías, entonces, de manera y los organismos autónomos. Entonces, es una, es una reforma que justamente el hecho de, que, de, de ser aprobada ha colocado la paridad y, la, y el, la, la representación de las mujeres en los puestos estratégicos de toma de decisiones. Entonces, cuando formamos mujeres que llevan una agenda comprometida y también hombres, ¿por qué no? para eh, transversalizar e impulsar acciones a favor de los derechos humanos, pues es un todo, ¿no? Entonces, realmente eh, la unidad ha sido bastante útil, ¿no? Y creo que ha generado una cultura institucional, te lo puedo decir ahora con mucha seguridad, al interior del Senado de la República, porque tenemos redes, una red, que opera muchísimo al interior, que sabe que no hay no hay tolerancia a la violencia de género, por ejemplo. Entonces, Insisto, a las instituciones las formamos las personas y si esas personas están sensibilizadas, capacitadas, traen una agenda de género, traen compromisos eh, profesionales eh, e institucionales, pues es lo que permite justamente eh, transversalizar y, y, y avanzar, porque pues de nada serviría. Que se hiciera solamente el trabajo legislativo con opiniones y con eh, este tipo de conocimientos especializados, sino transformas el eh, capital humano, por decirlo así. Entonces creo que en eso sí resulta de avanzada, de mucha ayuda y eh, nos hemos dado a la tarea de impulsar en los congresos estatales que cuente cada uno de, los, de estos congresos también con sus propias unidades y bueno pues ahí vamos avanzando y transformando justamente el poder legislativo en ese sentido.